porque vamos a hablar del amor de Dios para el mundo Y nos vamos a basar en un pasaje preciosísimo Yo le llamo el mini evangelio que es Juan 3.16 Y fíjense lo que dice en la escritura Ahí en Juan 3.16 Voy a estar hablando en la Biblia Dios habla hoy Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo único Qué tremendo es el amor del Señor Miren nada más Tremendo, tremendo, ¿verdad? Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único. O sea, Dios no tenía hijos como nosotros te, podemos tener aquí en, en, en la tierra. Solamente uno, Jesús. Y al Espíritu Santo. Por eso le llamamos un Dios trino. Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok. Dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, dice, no muera. Fíjese la importancia. La escritura está hablando para que todo aquel que en él cree, no muera, sino que tenga vida eterna. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante, mi amado y mi amada. De que el amor de Dios es para que tengamos vida eterna en él. Pero hay principios que hay que guardar. En primerísimo lugar, creer en Dios. En segundo, tenemos que creer en el Hijo. Como el intermediario, como... La guía como el camino. Y tenemos que creer en el Espíritu Santo de Dios que es el que se mueve ahorita. Entonces, dice, para que todo aquel que en él cree, dice, que no muera. O sea, Dios no quiere que haya muerte en el ser humano. El pecado es el que ha hecho que haya muerte. El pecado. Desde Adán y Eva, el pecado fue o la desobediencia fue lo que causó el problema de la muerte del dolor, de la enfermedad y de todo lo demás Y ahorita en nuestra sociedad El pecado, la desobediencia Es lo que trae tanto conflicto en las naciones Es lo que trae tanto conflicto en los matrimonios Es lo que trae tanto conflicto en las personas Es lo que trae tanto conflicto en nuestra sociedad Todo, nada más, por la desobediencia a la palabra de Dios Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Ya no lo dio. Ya, de seguro que tú ya has oído hablar del Señor Jesús. El problema no es que si ya oíste hablar de Él, sino que le, si le tienes en tu vida y en tu corazón. Si tú no le tienes, entonces haz esta oración junto conmigo. Yo te voy a guiar. Te voy a tratar de ayudar. Y dile simplemente así. Dile, Padre Santo, reconozco que desconocía, estas porciones de la escritura Que desconocía todo lo que ya Hemos estado viendo A través Señor De mi devocional diario Pero en este momento Reconozco que necesito a Jesús en mi vida Y a ti te digo Señor Jesús Ven a mi vida Cámbiame, transfórmame, santifícame Porque yo no quiero ya Seguir viviendo como vivo Padre recíbame como su hijo Por aceptar a su hijo amado Cristo Jesús y borre todos mis errores, todos mis pecados, y yo quiero un día estar junto con usted, estar en su presencia, para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Si tú has hecho esta oración, en alguna forma háganlo saber, y también, si te ha parecido bien este video, compártelo. Bendiciones.